Hola, hola, buenos días. Feliz inicio de semana, chicas. Este, esta, en, en esta vez les quiero compartir a ustedes todo lo que tenemos acerca de la campaña número 26. Como ustedes saben, tenemos mucho que explorar y por eso es que quiero que aprovechemos cada una de las ofertas que tenemos. Así que mientras algunas se van conectando, este, déjenme compartir con ustedes eh, toda la variedad de catálogos que tenemos disponibles para que ustedes puedan elegir de, dentro de ellos la oferta que más les guste y que más les convenga con sus clientes recuerden que entre más mostramos este, la, las personas las atraemos más y de esa manera incrementamos lo que es nuestras ventas y por hecho por consecuencia nuestras ganancias como ustedes pueden ver aquí les estoy mostrando la gran variedad de catálogos que tenemos así que si tienen alguna pregunta o algún comentario también pueden irlo haciendo porque se trata de que eh, le saquemos provecho a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Como ustedes saben, es muy importante mantener el contacto con las personas para que de esta manera conozcan nuestro negocio, conozcan nuestros productos y usted también eh, haga crecer esa lista de contactos. Así que, bueno, antes de continuar, espero de que ustedes ya comiencen a compartir este video con sus este, respectivos grupos para que de esa manera también ellas se den por enterada de lo que tenemos de nuevo. Así que, bueno, vamos a comenzar. Solamente déjenme compartir este esta presentación este, con eh, todas nuestras eh, compañeras. Así que un momentito, vamos a ver y lo compartimos. Ok, vamos a ver. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar y en esta ocasión vamos a hablar de eh, las ofertas que más me encantan, como muchas veces les he comentado a ustedes, los libros que más me encantan observar son los libros de especiales, así que vamos a comenzar con ellos para que ustedes también vayan descubriendo todas las buenas ofertas que tenemos. Bueno, en este folletito pongan mucha atención ustedes porque tenemos ofertas que no pueden dejar pasar, como por ejemplo esta joyería que ustedes están viendo acá, Todas ellas vienen a un superprecio, regalitos entre $7.99 y $9.99. También tenemos muchísimas joyerías que si usted es una nueva representante puede tomarle mucha ventaja. Todas estas ofertas, recuerden, estas ofertas aparecen en estos folletines pequeños, no están en el catálogo regular, por eso no pueden descuidar de ver esta presentación, para que ustedes le pidan este, su catálogo virtual a cada una de nuestras compañeras, o también si usted lo quiere y de inmediato coméntelo para enviárselo. Así que también, bueno, tenemos lo que son productos para el cuidado de la piel, como por ejemplo, estos paquetes de productos que son tres productos por este superprecio que son 16.99 centavos, así que por favor avísele a la superclienta que tenga de que le compra este tipo de, de, este tipo de producto para que le pueda usted eh, ahorrar en los productos favoritos y usted incrementar las ventas en esta época, así que bueno tenemos para las chicas que les gusta eh, utilizar lo que son las cremas para depilación, tenemos también tres piezas como ustedes están viendo acá por 15,90 más el respectivo descuento como representante. Así que todo eso tenemos que tomarle mucha ventaja, ¿verdad?, también tenemos para el cuidado de los pies, para los caballeros que trabajan este, afuera, ¿verdad?, eh, durante toda la época del año. Ustedes saben que también ellos necesitan cuidarse sus pies, así que porque uno suda y este, el pie encerrado todo el día, bueno, causa comezón. Bueno, para prevenir todo tipo de incomodidades tenemos esta pareja de spray que vienen dos productos por 9 dólares con 49 centavos. Normalmente cuesta cada uno de ellos entre 8 y 9 dólares. Así que ahorita en esta época viene este par por 9 con 49. Así que sáquele mucha ventaja. Pídaselo a su cliente favorito. Bueno, aquí también eh, tenemos lo que es para el cabello. Como ustedes saben, tres piezas de producto viene este aceite que es buenísimo este, para sellar las puntas y el cabello maltratado. Esto se los prometo que es un buen producto. Y también está lo que es el champú y lo que es el acondicionador. Las tres piezas por 15,49. Así que no pueda dejar pasar esta súper oferta porque les va, como les digo, a encantar especialmente el ahorro, ¿verdad? Así que también tenemos el aceite del verdecito que muchas de ustedes ya lo conocen como las gotitas, las famosas gotitas. Bueno, lo tenemos acá y ustedes le pueden tomar muchísima ventaja porque vienen los dos por ocho con 99, así que esta oferta está buenísima. Como les digo, eh, traten de tomarle muchísima ventaja. También tenemos aquí muchas más ofertas que quiero mostrarles a ustedes, como las fragancias, chicas. Ahorita, por favor, llamen a, a, a su representante, llámenme si en caso no tiene representante, porque está el Faraway, dos piezas por 10 dólares con 50 centavos. Como también pueden ver acá, eh, las dos Imari, dos piezas por $24. dólares Imagínense ustedes esta súper oferta para que ustedes le tomen mucha ventaja, ¿verdad? Así que, como les digo, tenemos demasiadas ofertas que no podemos descuidar de ofrecerles a ustedes. Así que esta presentación es más que todo de ofertas para que vea lo que puede comprar más por menos, ¿verdad? Así que dos piezas de producto por $16 dólares es el Wild Country y el Black Sweat. Así que como les digo, buenísima, buenísima la oferta. También tenemos eh, mini ofertas, ¿verdad? Como esta, que es una, eh, un gel limpiador más su crema y su chapstick por 6.49 dólares con centavos. Así que ese fue el folletito número uno. Y ahora vamos a pasar con esta super oferta que también les va a encantar. Este es otro de los folletos donde viene maquillaje, chicas. Así que si les gusta el maquillaje... Eh, tómale mucha ventaja porque puede escoger dos piezas por un precio, imagínense, dos labiales por 9 dólares, eh, dos labiales por 9 dólares, este trae lo que es una máscara a prueba de agua y trae un labial, esta oferta es eh, ya viene arreglada, usted solamente tiene que escoger el color del labial que va a querer, así como ustedes lo están viendo acá, así es que les va a venir, usted solamente escoge el color que quiere seleccionar para que usted pueda ordenar este producto. Así que, como les digo, eh, una súper oferta, eh, lo pueden pedir en línea. Y justamente ahora, hablando de pedir en línea, por la compra de $65, les mandan $50 de producto gratis. Así que no pueden, no pueden desaprovechar porque pueden comprar los regalitos de Navidad, más regalo para usted en Navidad. Imagínense. En esta super oferta aquí les quiero enseñar, viene esta sombra con un delineador eh, que define lo que es eh, la figura de su ojo. Eh, vienen dos así, dos productos por 8 dólares. Así que estos, imagínense, serían los 8 dólares mejor invertidos porque viene un set de cuatro sombras y su delineador. Aquí usted lo que tiene que escoger nuevamente es solamente el color. Que va a querer usted su sombra. Vienen colores neutrales, colores pastel y colores un poquito más, eh, más oscuros, por si en caso a usted le gusta el maquillaje más oscuro. También tenemos fragancias, este, lo que es el Haiku eh, Kyoto con el Haiku tradicional. Los dos traen como una mini versión de perfume por $14,50. Y ustedes también pueden aprovechar esa super oferta. Chicas, eh, a las que les gusta el Real Gold, Viene el Real Gold con el desodorante por $10.50. Imagínense, chicas. Así que si lo van a pedir, pidan seis de una sola vez, porque esta oferta se va a agotar, eh, ustedes saben que uno solo cuesta $13.99, así que pues tómenle ventaja en este momento de pedir su media docena para que no la estén comprando pues más adelante, así que tómenle mucha ventaja. También les tengo acá lo que es el Imari de dos piezas por $10.50, también pueden tomarle muchísima ventaja, chicas, y sobre todo... Eh, a los caballeros, dos fragancias de Mesmerize, eh, el, el black y el azul, por eh, 21 dólares. También pueden tomarle mucha ventaja. Bueno, estos folletines de los cuales yo le estoy hablando revísenlos por si en caso los tienen por ahí almacenados, guardaditos, porque es donde están las ofertas, las mejores ofertas, para poder sacar una mejor venta, un mejor volumen, y sobre todo, chicas, una mejor ganancia, especialmente en esta época. Bueno, para las que les gusta el cuidado, eh, que, que, que sufren del acné, también tenemos una súper oferta, y es, el, eh, es esta que les voy a mencionar acá, que les voy a mostrar. Eh, esta es el Clear Skin, eh, viene el, el, la, la, el mask o la máscara para que ustedes se lo, se lo apliquen, ¿verdad? En la, después de su limpieza. Y también aquí está este otro que, que es para eh, limpiar este, su piel antes de aplicarlo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomarle mucha ventaja. Dos productos por 49, perdón, 9 dólares con 49 centavos para que ustedes vean el gran ahorro que tiene. Cada uno de ellos casi cuesta 10 dólares, así que ordenen porque ahorita están los dos por el precio de uno. También aquí está súper oferta para el cuidado de sus piececitos, así que pueden, son tres productos por 12,49. Recuerden, si tienen, eh, si ustedes están dentro de las primeras siete campañas es cuando ustedes tienen que tomarle el mayor provecho a su cuenta porque gozan de su 40% este, en todas las categorías de producto. Así que eh, apresúrense a comprarlo porque son ofertas que se agotan. Eh, esta super oferta que les voy a mencionar acá, les voy a mostrar, son tres mascarillas, eh, son eh, de extractos naturales como pueden ver y también trae lo que es el cepillo limpiador facial. Así que este viene por 27 dólares y está súper buena esta oferta. Así que si, si no lo tiene todavía, pídalo. A los caballeros, yo me he fijado que a los caballeros les está encantando mucho las mascarillas, les refresca, les reafirma la piel, se las deja más suavecita. Yo se los aseguro, hay que ofrecérselas. Este, también, bueno, como aquí están ustedes viendo, son muchas las ofertas que tenemos, pero son algunas las que tienen que, que ustedes fijarse un poco más que en otras porque es donde usted puede sacarle mucho más provecho. Las amantes de la joyería no se nos pueden quedar atrás. Y aquí tenemos muchas eh, prendas que pueden eh, matizar o combinar. Con su vestido favorito. Los relojes también hacen juego y un buen contraste con todo lo que usted esté utilizando en ese día tan especial, ¿verdad? Así que también tenemos esta super oferta que todavía está disponible, chicas. Si ustedes se practican mucho el maquillaje o si usted eh, tiene su negocio y lo utiliza, pero mucho más en, eh, dando clases de maquillaje, tenemos una super oferta que es desmaquillador y fijador eh, para el maquillaje. Tenemos lo que es el spray, lo que es el desmaquillador el contorno de ojos y lo que son las toallitas faciales para desmaquillar. Todo esto, chicas, por 10 dólares. Si usted es representante, todo esto por 6 dólares. Y, bueno, sáquele muchísima, pero muchísima eh, ventaja a todas estas ofertas. Ahora vamos a pasar con un libro que les cuento que ya no vamos a tener. Así que estas son las últimas oportunidades que tienen para comprar de este libro. Es el libro de liquidaciones y, y este, por eso se los voy a, a mostrar porque ya desde el 24 de diciembre en adelante ya no lo vamos a tener disponible, solo vamos a tener los folletines y vamos a tener el catálogo regular. Así que, bueno, tenemos acá en liquidación del 65% de descuento lo que son relojes, joyerías. Si usted todavía no le ha sacado provecho a este librito, hágalo antes de que de verdad se agote porque son ventas finales las que tenemos. Eh, hay mucha joyería que usted puede comprar, ¿verdad? Y este descuento más el descuento de representante, así que es cuando más provecho hay que sacarle. Así que también tenemos moda, si todavía usted no ha comprado, pues compre, eh, porque vienen bastantes estilos que han estado disponibles en la época de primavera, verano, y ahora pues eh, ya pasando el otoño entrando al invierno. Así que pueden tomar la ventaja con los descuentos que tenemos, porque están buenísimos, tenemos lo que son pijamas, zapatos, pantuflas, bueno, como ustedes pueden ver, hay de todo, y pues es este, de compartir, compartir estas ofertas con todas las personas que conozcan, eh, no importa que no nos compren en el momento, ellas van a tener en mente pues, el, el producto que tenemos, y este, en cierto momento pues, eh, van, a, van a comprar, así que lo bueno es siempre estar constantemente ofreciéndoles, Chicas, esta colección de, de crema para el cuerpo, spray para el cuerpo, está buenísima. Todavía está disponible, cómprenla, tiene un 60% de descuento. Eh, si usted todavía no es cliente de Avon y al ver estas ofertas le gusta, aproveche porque hay más por menos. Bueno, como ustedes pueden ver, hay bastante liquidación de lo que son maquillajes, de lo que son este, eh, todo tipo de para todo tipo de piel, ¿verdad? Así que bueno, vamos a pasar a otro libro que a mí me encanta también y es el libro eh, regular de la campaña. Estamos en campaña número 26, como ustedes saben son 26 libros en el año los que nosotros tenemos para vender. En este libro vienen súper ofertas, como les hemos estado mencionando en campañas anteriores como regalitos abajo de 15 dólares, que si usted todavía no ha comprado, pues, ordénelos porque están buenísimos. Esta sombra que usted está viendo acá, tiene 16 colores eh, y cuesta únicamente 15 dólares. También tenemos este juego de 5 lip gloss, eh, vale 20 dólares y está buenísimo. Si usted eh, suma todo lo que usted quiere y lo pide en línea, como vuelvo y les estaba diciendo, eh, al comprar 65 dólares, usted tiene 50 dólares de regreso en productos. Eh, en la cajita de comentarios les voy a dejar los cupones para que ustedes los vean y puedan tomarle mucha más ventaja. Así que, bueno. También hay estuches de tres piezas por 24 dólares. En realidad tenemos eh, variedad de productos. Esta sombra, como ustedes pueden estar viendo acá, tiene 66 colores, tiene tres rubores, tiene el eh, lip gloss que ustedes le pueden tomar mucha ventaja en combinar los colores con su maquillaje. Y como les digo, viene en un tamaño muy muy eh, conveniente porque lo pueden llevar donde quieran y este, no les va pues a... A ocupar demasiado espacio así que está buenísima esta super oferta también tenemos eh, lo que son los productos pequeñitos para poner en los en los stockings uh, y que usted o también pueda regalarle a su compañera de oficina o, o en cualquier lugar que usted trabaje son regalitos que puede comprar más por menos, ¿verdad? Así que si es representante también le puede tomar ventaja porque tiene esos super ahorros y también viene esta super oferta para todas las chicas que les gusta lo que es el maquillaje y el cuidado de la piel, viene lo que es la vitamina C, viene lo que es este super producto que es para combatir esta parte de acá de las ojeras especialmente nosotras que tenemos mucho más que otras, ¿verdad? Así que eso nos ayuda a minimizarlas y a que se vea menos inflamado el ojo así que tómenle muchísima eh, ventaja todo este producto viene por 49 dólares así que es eh, de, de aprovechar estas ofertas porque solo son por ciertas temporadas que vienen más por menos verdad también este joyería que no puede faltar para que combine ese vestido tan precioso, ese día tan especial. Como puede ver, vienen de todo precio. Los precios vienen para todo tipo de presupuesto. Eh, como pueden ver, el más caro cuesta 29,99. Y así usted puede irlo sugiriendo a todas las eh, personas que usted eh, tenga pues, alrededor suyo. Puede ser en su trabajo, puede ser en su familia, eh, hay momentos en que uno busca un regalo y pues anda buscando algo y teniendo su tienda en casa pues pueden tomarle mucha ventaja. Como pueden ver la joyería está muy bonita verdad estos relojes cuando yo los vi pensé que eran como tipo de juguete pero no son eh, relojes que puede ser utilizado para caballero o por uno de mujer verdad como pueden ver aquí en las modelos están muy bonitos y eh, yo ya se los compré a mis niños este ellos están muy les, les gusta pues una muchacha de 15 años eh, pues ustedes saben que a veces es difícil complacer los gustos, y sí le ha gustado, y por eso se los puedo recomendar, que están muy bonitos los relojes. Y para los caballeros también tenemos cadenas, ¿verdad? Eh, Anillos y relojes, así que es de tomarle muchísima ventaja, chicas. Eh, hay demasiadas ofertas para como para dejar pasar esto, verdad, y que no aprovechemos la la manera de incrementar y hacer crecer nuestros negocios, especialmente ofreciendo a buenos precios a más clientes, a posibles clientes, verdad. Así que a revisar todos los contactos en su teléfono. Porque este, ahí vamos a encontrar pues, una, un potencial un poquito más amplio de personas que nos pueden comprar, como ustedes saben. Y aquí tenemos mucha variedad, como lo que es el, la decoración de la casa. Este, como les digo, hay personas que coleccionan este, muchos ornamentos, puede ser esa otra manera de... de, de a ofrecerle a alguien verdad eh, cierto regalo para que ella pueda comprarlo. Como pueden ver, eh, lo que les estoy mostrando aquí es lo que ustedes ya vieron en su catálogo y muchas veces no, lo ha, no le han tomado ventaja. Pero estos amiguitos de los que ustedes están viendo en este momento, quisiera que ustedes le tomen mucha ventaja porque el tamaño regular de Olaf, como pueden ver, es grande, yo aquí lo tengo, y este... Están muy bonitos porque viene Elsa, viene Olaf, viene Ana y es, todos están a $39,99. Si los compran en línea, les van a dar un 20% de descuento más el producto gratis que les estoy hablando. Así que si tienen chiquitos en casa, va a poder comprar tres regalitos, eh, uno para cada uno. Y también va, va usted a usted recibir su regalo por haber comprado en línea. Así que tómale muchísima ventaja a estas super ofertas que les estoy Mostrando porque están buenísimas, ¿verdad? Y bueno, eh, esa es la oferta que, no, que de este momento, acuérdense que acaba de salir la película Frozen y pues, los niños están encantados. Y también tenemos lo que son eh, para las chiquitas, ¿verdad? Que les gusta todo de, de rosado, también tenemos lo que son las pijamitas, eh, también hay para los varoncitos en color azul. Pueden tomarle ventaja también, especialmente ustedes chicas que son nuevas, que acaban de comenzar y pueden sacar más provecho de ser representante, ¿verdad? Así que eh, también vienen eh, para decorar su baño, la fragancia favorita, su maquillaje favorito. Bueno, chicas, es que tenemos de todo y si están buscando regalitos de 13 dólares, tenemos esta paleta de color que les estoy mostrando acá. Eh, está muy bonita y está muy delicadita, especialmente que usted se la puede regalar a esa persona, eh, compañera de trabajo, como Vuelvo le decía, eh, alguien que sea amigo suyo y bueno. Un regalito de 13 dólares más el descuento de representante. Yo creo que sí le pueden tomar muchísima ventaja a, a comprarlo. Así que también tenemos lo que es la joyería, vienen broches, eh, vienen eh, joyas exclusivas, ¿verdad? Para la temporada que ustedes pueden comprar, utilizar. Así que a las que les gustan las sombras con bastante brillo, eh, tenemos también este tipo de sombras. Tenemos la que son colores neutrales que les acabo de mostrar anteriormente. Y tenemos la que es que tienen glitter, que tienen más brillo. Entonces también ustedes pueden comprar 16 colores por $15 dólares como también un juego de brochas que también está bien bonito, que ustedes están viendo acá. Las brochas no son tan grandes, no son tan pequeñas, son un tamaño cómodo y conveniente para viaje, así que no les van a ocupar muchísimo espacio y eh, solamente cuesta 20 dólares, así que imagínense 20 dólares menos su descuento, vienen saliendo como por 12 más o menos y ustedes pues van haciendo su compra de la temporada, ¿verdad? Así que como les digo, también viene lo que son... Eh, brillo, verdad, para dar un acabado más bonito y más profesional a su maquillaje eso es para resaltar un poco más el maquillaje y también viene lo que son las sombras, viene una colección, esto es como una mini biblioteca de maquillaje donde ustedes pueden tener lo que son los rubores como están viendo acá y eh, dos sets de sombras así que todo esto por $25 así que tómenle muchísima ventaja son tres productos en uno también este super producto que está costando solamente $22 está buenísimo porque les trae su estuche de viaje para que pueda acomodar sus maquillajes una sombra de cuatro colores un delineador y una máscara todo eso por $22 Así que tómele muchísima ventaja, está buenísima, eh, no la deje pasar, especialmente porque son artículos que se están agotando, ¿verdad? Y pues este no puede usted quedarse sin ellos o su cliente, pues no puede dejar eh, usted que se quede sin saber lo que tenemos de nuevo. Y también tenemos acá lo que son eh, eh, para regalarle, ¿verdad? Por, para esa persona que le gusta decorar o usar, Bubble Button tenemos en dos versiones, así que ustedes la pueden. Eh, sugerir a su cliente y todas están a un precio que sí es accesible a todas las personas. Y, bueno, eso es lo que hay para la temporada de Navidad. Ahora eh, también ustedes saben que tenemos, eh, hay productos que son de edición limitada como las que ya le acabo de mencionar. Pero también no podemos dejar pasar de mencionar la línea nueva del Face Shop. Tenemos muchísimo producto que ustedes no pueden eh, dejar de promover, no podemos dejar de mostrarles a ustedes porque tenemos una línea exclusiva de productos que están, eh, los precios están accesibles, chicas, no están caros, así que, y son productos que la nueva generación de personas en cuanto al maquillaje lo van utilizando porque son, Productos compactos y son fáciles de aplicar este, porque vienen, como les digo, en muchos colores adecuados a todo tipo de piel. 90% de ingredientes son naturales, así que pues no, des no desconfíen del producto que van a estar utilizando. Bases, eh, eh, siempre van a estar las bases en líquido y van a estar las bases con, eh, esta se llama uh, The Cush Life porque trae como una almohadita para aplicar. Y está buenísimo el producto porque usted lo puede utilizar eh, eh, a diario sin que le vaya a irritar la piel. Vienen en varios colores, como pueden ver acá, que ustedes pueden elegir el tono que más les guste. También lo que es la base eh, en líquidos también va a estar disponible. que Como ustedes saben, esta se pone con los dedos, ya ustedes saben. Este, y también viene lo que son el, los, eh, los toners, que son para eh, emparejar eh, el tono de piel, muchas veces está como amarillente, muchas veces está como rojiza la piel, bueno, viene uno para cada necesidad de la piel y también viene este, que este sí se, lo, me, se los quiero mencionar más que los demás porque este es un sellador de poros, son los primers este le va a ayudar a usted a que si usted tiene eh, como cicatrices de acné o parecidas, esta lo, se lo va a ayudar a que se vea una pielisita y pareja. Así que este no deje de ordenarlo porque está buenísimo. Los precios, como le digo, 19 dólares están accesibles. Si usted es representante, a usted le va a salir mucho menos. Así que también tenemos lo que es el glow. Eh, esto es el rubor y esto es el glow. El, el glow lo puede poner arriba del rubor una vez que ya haya secado porque son como como esponjitas húmedas, el eh, líquido, ¿verdad? Que usted lo puede poner, eh, con toquecitos fáciles de aplicar. Así que, chicas, esto está buenísimo. Hay que usarlo, hay que conocerlo para ofrecerlo y está bueno. Y yo se los, se los recomiendo. Este, ya nos mandaron las muestras a nosotros, así que he tenido la oportunidad de probarlo. Y están riquísimos. Los... Eh, los labiales que están viendo acá vienen en dos versiones, vienen en cremosos y vienen en mate. Yo tengo uno en color mate, este, los cremosos eh, también son muy ricos y, y fáciles de aplicar con eh, esta brochita que, que termina como forma de corazón. Y está muy bueno, así que también vienen los labiales cuadrados con punta cuadrada, chicas, estos están bonitos, están fáciles de aplicar como ustedes ven acá, vienen varios tonos muy bonitos eh, que ustedes pueden sacarle muchísima ventaja eh, utilizándolos de una manera eh, combinada o de un solo color si les gusta también, ¿verdad? Así que bueno, hay muchísimo producto nuevo, cuidado para la piel, eh, también tenemos lo que es este producto es uno de los mejores que tenemos. Eh, yo nunca había probado uno así anteriormente y está buenísimo. Y es el Rice Water Bright. Este es muy, muy buen, buen producto porque este, limpia a profundidad y deja suave la piel. Así que se los recomiendo si usted padece de acné o si padece de, solamente de, de, de, de, de que usted quiere cuidar su piel con una limpieza profunda, se los recomiendo porque está elaborado con arroz. Así que como ustedes saben, eh, y tiene vitamina D. Así que pueden tomarle muchísima ventaja y sentirse seguras de que les va a funcionar. Y también están las desmaquillantes que ya usted la ya no necesita utilizar nada más para limpiar su piel porque tienen, eh, vienen humedad y vienen con su, eh, vienen empapadas de la fórmula para limpiar su piel y al mismo tiempo que la limpia la humecta, así que se las recomiendo y este, nunca está de más tener una demuestra para mostrárselos tanto a las representantes como a la clienta que, lo, que se lo estamos sugiriendo, ¿verdad? Este producto también, no quiero dejar terminar esta presentación porque, este, sin mencionarlo, porque esta crema y este aceite, ustedes se han fijado que hay muchas personas que hablan de que se ponen solamente aceite de oliva en la piel o que este, únicamente utilizan este, crema de cacao por, por la resequedad. Bueno, eh, a este tipo de clienta hay que recomendarle este aceite porque está buenísimo al mismo tiempo que humecta, al mismo tiempo va regenerando la piel, la textura de la piel, este, uh, hace ver la apariencia más joven. En realidad hay que ofrecerlo, está muy bueno el producto. Y la caja A ah, no podemos dejar de hablar de ella, chicas, porque todo esto por $10 en realidad son muestras, de todos los eh, productos más importantes que tenemos como la vitamina C, el serum y lo que es el, uh, el, el suero de pollution que ustedes lo pueden utilizar, que no lo han probado, a veces por temor a comprar el frasco grande, no lo prueban bueno, aquí está la oportunidad de probarlos todos y ver cuál es el que más les conviene así que este, es de tomarle mucha ventaja, pero eh, yo me imagino de que ustedes también quieren ver qué hay de nuevo, yo también quiero saber qué hay de nuevo, para la Campaña 1 vamos a tener de nuevo, como ustedes ven acá, este es el libro para la representante, así que si usted todavía no es representante, está viendo este video, eh, piénselo, hay mucho por tomarle ventaja, eh, puede dejar su comentario si usted quiere este, saber un poco más de... de de cómo inscribirse en Avon o de cómo hacerlo, porque hay muchos. Si usted es adicta a las compras, al maquillaje, a la joyería o a todos los productos, este es el libro que le conviene porque viene, eh, no importa que no sea vendedora, porque usted tiene los mismos eh, beneficios. Y es que la joyería eh, también viene eh, para este año, ¿verdad?, eh, si se han fijado la tendencia, no son piedras grandes sino que son piedras un poco más medianas y está buenísimo de aprovecharlo para que usted vaya haciendo más más grande su colección de joyas también tenemos lo que son el cuidado de la piel, donde ustedes los precios, ustedes pueden comprar eh, con un 30% de descuento aunque usted no sea vendedora ya usted puede tomarle muchas más ventajas si se convierte en una vendedora así que todo depende de cómo usted quiera manejar su cuenta Avon. y chicas, eh, todas Todavía hay tiempo de comprar los rolones, no hay límite de cantidad, Este, ahorita se pueden comprar más por menos porque como ustedes saben han aumentado el precio de los rolones y se le debe tomar la mayor ventaja posible. Así que aquí tenemos toda la colección de rolones eh, para que usted compre como les digo, más por menos. Precio regular 1.79, eh, tómele muchísima ventaja, ¿verdad? Así que puede usted eh, hacer la colección eh, de todas las fragancias para tener lista y esperar pues para la época de, de venta, ¿verdad? Así que también tenemos lo que son las muestras disponibles, así que no olviden siempre añadir muestras a su pedido para que los clientes puedan eh, ir viendo o probando los productos nuevos que tenemos. Así que también pues, eh, van a estar disponibles sin límite lo que son las cremas para las manos así que bueno, para la campaña número 2, este va a ser lo que viene más adelante chicas, así que desde ya pueden tomarle ventaja y eh, viene eh, bien fuerte lo que es eh, el cuidado del cuerpo. Tenemos, vamos a tener una gran venta de lo que son las cremas anticelulíticas para que ustedes puedan eh, recomendarlas, ¿verdad? Viene toda la descripción, cómo se usa, eh, cuáles son los ingredientes, para que ustedes estén más preparadas e informar al cliente. Así que eh, vienen en súper ofertas. Toda la, vienen las mascarillas reafirmantes para, para el pecho, para los brazos, viene este... Para las estrellas también viene toda esta línea completa y como introducción a la moda en esta campaña número 2 vienen varios diseños que a ustedes les pueden tomar mucha ventaja porque como estamos en invierno, en época fría, es cuando se puede recomendar eh, estar cómodo, estar relax con esos eh, con esos estilos, ¿verdad? Así que bueno, es de tomarle mucha ventaja como ustedes están viendo acá. Eh, sweaters, vienen blusas, vienen este, jeggings, así que este a las chicas que les gustan pues ya ustedes saben. Viene un poco de todo para cada estilo de persona. Así que están muy bonitos y los precios están muy, muy accesibles a todo tipo de presupuesto. También vamos a tener lo que es la ropa interior, eh, como ustedes están viendo acá, varios modelos. Este, y bueno, es eh, de tomarle mucha ventaja a los precios de su libro del demo para poder eh, adquirirlos y mostrarlos al cliente. Como pueden ver, vamos, van a tener varios estilos, varios modelos eh, para que más más bonitos, verdad, para que podamos este, adquirirlos. También viene joyería, como ustedes están viendo acá, para que podamos combinar con las diferentes eh, tendencias de moda que vienen, verdad, joyerías eh, grandes, pequeñas. Y, bueno, sobre todo accesibles con los precios. Así que aquí tenemos también, si se han fijado, o sea, se han fijado ustedes, vienen más relojes en, esta, en este demo, así que es de tomarle ventaja. Y este, que eh, no, lo, lo adquiramos antes de que se, se terminen, ¿verdad? También vamos a tener nuevos eh, tonos de labiales, están buenísimos, eh, en colores más satinados, ¿verdad? Así que este, están súper, súper buenos y son de la línea shop como ustedes pueden ver, su precio va a ser de $15, vienen en varios tonos, están muy lindos, cremosos los colores, así que hay de tomarle mucha ventaja. Y chicas, para las que padecemos de, de muchas canas, ¿verdad? Porque ya ustedes saben aquí las cubriendo, viene un nuevo producto que ese sí yo me encargaré de probarlo y se los voy a recomendar, y es eh, este producto que va a ser eh, exclusivamente para cubrir eh, las raíces, ¿verdad? Así que eh, son productos de aplicación temporal, así que al lavarse, pues ustedes saben, se sale, pero si en el momento en que usted no se pudo ir al salón o no se pudo hacer usted eh, su, su, su color de su cabello, pues va a haber este producto que ustedes lo pueden adquirir, ¿verdad? Así que va a estar muy bueno. este Y como pueden ver acá, eh, viene como una esponjita, un botecito como esponjita y ustedes pueden aplicarlo en lo que son las raíces y, y queda así. Usted lo aplica aquí, que no tiene nada y ¡tarán! Se desapareció las canas. Así que, bueno, vamos a tener cuatro colores. Eh, viene en negro, eh, café oscuro, café... Eh, claro y un color café rojizo. Así que uh, para las que ya más o menos saben los colores que utilizan en su cabello, saben también que este producto no pueden dejar de comprarlo para en esos momentos de emergencia. Así que antes y después. Así que ese a mí me encantó. De todo lo que les he hablado, este es el que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres eh, sabemos ir mucho al o al salón de belleza o de repente nos hacemos nosotras el, el color eh, por sí mismas, ¿verdad? Así que bueno, ahora viene este producto que sí me voy a encargar de probarlo y les voy a dejar saber los resultados, así que bueno. También tenemos esta colección de sombras, de colores naturales y colores un poquito más claros, que está muy bonita, así que, eh, y todo esto es de la línea facial, pero así que no dejen ustedes de explorar los libros del demo, porque cada vez vienen más y más cosas nuevas. Así que este año 2020 va a venir con muchos cambios, con muchos productos buenos y sobre todo los precios accesibles para todo mundo. Así que como les digo, eh, me encanta mucho hablarles de esto porque eh, es bien importante que vayamos nosotros educando a nuestras representantes. Y bueno, viene un producto nuevo que es el, el Zika... El Zika Petit, ese es un nuevo producto, esta va a ser la presentación, como ustedes lo están viendo acá, eh, viene con forma de gotero. ¿Verdad? Eh, para que ustedes vean cómo es que lo van a abrir y cómo se lo van a aplicar. Viene con forma de gotero y está hecho a base del extracto de zika y de centella asiática. Y bueno, esto es un tratamiento, chicas, que este tratamiento es, viene con un dispensador de gotero formulado con zika para ayudar a proteger y sanar, ayuda a proteger y sanar este, para revitalizar y reafirmar la piel. Y tiene esta mezcla concentrada eh, que va a ayudar a energizar, suavizar y afirmar. Así que eh, todo eso para mejorar nuestra piel. La forma de aplicárselo va a ser después de la limpieza y del humectante. Así que, chicas, este es el súper eh, producto que tenemos. Eh, por favor, no dejen de ordenarlo, especialmente si ustedes utilizan un suero y quieren saber una fórmula más suave, más... Este, eh, con más precisión, ¿verdad? Para tener resultados un poco más rápidos. De, yo les recomiendo este. Este es el tamaño, ¿verdad? Y así como lo está mencionando ahí, viene en forma de gotero. Así que, bueno, una gotita, ya ustedes saben, es un extracto. Y hay que sacarle mucha venta. Y, oh, y el aroma es, tiene un aroma bastante, bastante agradable, chicas. Este, justo ahorita que lo acabo de abrir. Huele bien rico, se los recomiendo, así que, este, pues, sí se siente, ¿verdad? Que, que huele rico. Eh, bueno, y también tenemos, chicas, es eh, vamos a tener el Magic Prime, ese también viene en oferta, así que de tomarle mucha ventaja porque va a venir en oferta tanto en el demo como en el libro regular. También vamos a tener el Magic Wand, de esos van a estar en oferta, si todavía no lo han probado, ahora es cuando comprar todos los colores disponibles, especialmente los tonos que usted utiliza para que pueda tener más que mostrarle al cliente. Y como pueden ver, viene una súper venta del cuidado de la piel, el Ultimate el Platinum. Todas vienen en el demo, viene la Reversalis y viene la Vital. Todas vienen en oferta en el demo donde este libro es donde se compra por anticipado para poderlo vender para cuando ya viene eh, la oferta, ¿verdad? Así que es de tomarle mucha ventaja, viene mucho producto, vienen fragancias también y sobre todo, chicas, en la campaña 2 no vayan a dejar ustedes pasar la super oferta de la caja A. Como pueden ver acá... Tiene eh, tres productos muy buenos que son la crema del día, la crema del día de lo que es el eh, Ultimate, y esto es un tamaño que dura más o menos dos semanas y la crema de noche. Así que son tres productos por 10 dólares esa es la cajita y la crema del día, se las voy a enseñar, eh, viene así. Solamente este producto cuesta 30 dólares, que es la crema de día. Así que si la orden de ustedes es de 300 dólares, califican por lo menos para 6 cajas A. Ah, significa que son 6 eh, si, si son, son, eh, cajas a, a, a 30 cada una esta que la venda. Imagínense cuánto dinero es. Son 180 dólares si venden la muy crema. Así que es, es de ir pensando cómo ganar más por menos, aprovechar las ventajas, las ofertas y sobre todo que aprovechemos todo este tipo de entrenamiento para aumentar las ventas, chicas. Así que eso es lo que les tengo eh, ahorita para los que son la campaña número 26, con lo que va a salir eh, para la campaña 1 eh, y 2 también. Así que gracias por haberse eh, conectado, ¿verdad?, eh, con este video. Eh, realmente ha sido la intención de que aprendamos y sepamos qué es lo que hay de nuevo. Compartan el video con su grupo eh. Si, si usted quiere comprar más de alguna de estas ofertas, coméntelo en el video este, y también se le estará atendiendo. Así que, chicas, gracias por su colaboración. Espero que esta semana sea muy exitosa para todos y, sobre todo, que me imagino que han tenido un feliz eh, Día de Acción de Gracias con su familia. Así que eso es muy importante celebrar y ser agradecido con lo que se tiene. Así que, éxitos para todas esta semana. Así que, bueno, estamos viéndonos el viernes donde les voy a compartir... A ustedes, eh, mi testimonio, me llegó la hora de compartir mi testimonio, así que con mucho gusto voy a aceptar preguntas y voy a contestar, la verdad, todo tipo de preguntas para que ustedes también sepan que yo también he pasado lo mismo que ustedes y que cómo se ha, he logrado llegar al éxito. Eh, el éxito no se mide en cuanto usted gana, sino que se mide en lo que usted ha logrado en todo este tiempo. Así que va a ser un gusto para mí compartir con ustedes mi historia. Así que comparten el video, chicas. Gracias por haberse conectado y deseo éxitos para todas. Bye.